Hola, soy Chamiluke. bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos con la ganadora de la última encuesta Bulgaria en el Festival de Eurovisión desde el año 2005 hasta 2022. Vamos a ver todo el paso de Bulgaria en Eurovisión. Ya sabemos que este año siguiente no va a participar en 2023 en Liverpool. Una pena porque estaban trayendo muy buenas canciones, bueno, al menos recientemente. No, este año en concreto no, no fue de mis favoritas, pero tiene muy buenas canciones que ahora vamos a ver. Así que sin más, vamos con Bulgaria en el festival de Eurovisión. En 2005, que no se clasificaron para la final, pero a mí la canción la verdad que me gustaba mucho. Mariana Popova, tiene una voz preciosa, también me extrañó que no se clasificase, y con una muy mala posición en la semifinal. Canta muy bien. Y bueno, aquí ya llegó la gloria para Bulgaria. Una quinta posición con Erin Todorova y estoy en Yankulov. Y la verdad es que es una pasada esta puesta en escena. Espectacular. Y con Bulgaria me pasa esto: que me gustan estas canciones y no se han clasificado. ¿Por qué? Esto... Esta canción me gustaba mucho. Sí que el vestuario era un poco... Pero la canción a mí me gustaba. Angel City, igual... A mí no me parecían malas canciones. No sé qué pasaba con Bulgaria los primeros años, que solo tuvieron suerte en 2007. Polygenova, una canción que me encanta, es buenísima esta canción, no entiendo tampoco cómo no estuvo clasificada, bueno, luego la veremos. Y esto es buenísimo. O sea, canción súper bailable. Como digo yo, de petardeo. Y bueno, <coughs> regresaron... Uy, perdón. Es que tengo la voz. Elitza Torova y este ñanculo. Volvieron en Eurovisión en 2013 con la sorpresa de que no se clasificaron, después de haber conseguido la mejor posición hasta esa fecha de Bulgaria. No es mejor que la de 2007, pero a mí me gusta. Y también volvió Polis Genova llevándose una cuarta posición, y muy merecida. Buenísima esta canción, el sonido, y la puesta en escena me gustó muchísimo. Además de corista estaba César Samson, que luego fue representante de Austria. Y bueno, ¡Qué letra! ¡Qué bonito canta Christian Kostov! Si no recuerdo mal, era el más joven de esa edición, 16-17 años. Pero espectacular. Una segunda posición. Ese chico. O sea, qué bot. Bueno, me encantó Bones, equinos La chica también encanta muy, muy bien. La he escuchado en otros vídeos. Canta súper bien. No sé cómo no le dieron más espacio en la, en la canción. Victoria... Que con esta canción, no sé yo si no hubiera conseguido la, la Victoria de Bulgaria. La Victoria. <ríe> 2020, se canceló el festival y pues no pudimos ver esta canción. Una pena, porque es preciosa. Pero volveríamos a ver Bulgaria con victoria en 2021. Una puesta en escena súper conmovedora. Esta parte de la arena es muy bonita. Y bueno, este año 2022. No se clasificaron. Y bueno, la verdad que para mí no, no me gustó el grupo. No, no el grupo, disculpa. Eh, la canción. Creo que no, que no acertó Bulgaria. Tienen que haber seguido la estrategia que estaban siguiendo los años anteriores. Que les iba mucho mejor. A mí me encantaba. Y bueno, hasta aquí Bulgaria. Ya os digo, han traído muy buenas canciones y nos han clasificado. Luego cambió esto un poco con, con Polis con el retorno de Polis con buenas posiciones, con canciones actuales que a todo el mundo le gustaban y ese era ese el camino, por una pena porque Bulgaria este año no va a participar y la verdad es que se va a echar de menos porque, yo te digo, traían últimamente para, canciones con mucha calidad para mi parecer, obviamente y bueno, hasta aquí el vídeo de, de Bulgaria, espero que os haya gustado, si es así no olvidéis de darle like, suscribiros al canal, nos vemos en el próximo...